Buenos días. Este, es una buena iniciativa sobre lo que es el 911 en la provincia de Juana de Mirabal, con relación a la respuesta a las emergencias. Eh, sobre los equipos, la nosotros... capacitación que le dieron, ¿lo capacitaron para... No, a nosotros no. No. A nosotros no, porque ellos capacitaron a su personal que va a elaborar en su ambulancia, porque ya las emergencias eh, tienen a pasar a manos de ella lo que eh, pertenece a salud. Ya nuestra ambulancia, unidad, saldría del cuartel de nosotros si sale el camión bomba a un fuego y va en protección del personal del camión. Ya lo que se trata de accidente, emergencia de salud, de casa y eso, eso le pertenece al 911. Que es un personal que trajeron ellos? Eh, trajeron ellos aquí al lugar. O pues sea, pues que... cada unidad que llega al punto donde va ubicada, trae su personal. Un personal rotativo. Eh, ayer inició un Pero personal... rotativo de aquí, de este municipio? Bueno, aquí, al cuartel de aquí no ha llegado el primero, por ejemplo, ayer, eh, había uno de, de la hierba, creo que era, y la enfermera de las Aromas, que es la única que pertenece a Villatapia. Le hago la pregunta, porque de presentarse una emergencia debe saber bien los lugares, porque si le dicen el tablón, y si no es una persona de aquí, ¿cómo llega al tablón? Bueno, eh, no es difamando, pero ya ahorita se le presentó una emergencia, como usted pudo ver, cuando llegó aquí al cuartel, la unidad no está en el lugar porque anda en una emergencia médica, eh, de un accidente que hubo en Santa Ana, La Gina. Eh, al parecer el chofer no es de aquí tampoco, la enfermera que anda tampoco es de aquí. Le explicamos el lugar de dónde era, pero eh, salieron hacia aquí a la izquierda, subieron a la avenida para dar la vuelta por allá, por el cruce, para luego llegar a Santa Ana. Pierden tiempo recibiendo una llamada, pierden tiempo en la salida. Y piden tiempo a llegar. A y piden llegar al lugar. Entonces, yo entendía que de traer la unidad Villatapia debían de poner personas preparadas, pero del municipio, que sepan dónde llegar. Que cuando llegan a Sabanagota, después de la calle era un accidente, pues ellos sepan dónde van. Esa es la primera falla que vemos. es Exacto. Entonces, en cuanto a los equipos, eh, vemos muchos equipos, vemos muchos motores, vemos mucha logística. ¿Qué tanto equipo recibió Villatapia, el municipio de Villatapia, con esta entrada del 911? Bueno, en Villa Tapia yo he podido ver eh, dos motores, dos motorizadas con su personal. Eh, como puedes ver ahí en la avenida, vi uno de la DGC, cerca de la ferretería. Esos son los que están a cargo de a Tapia Y una camioneta. Eso le entregaron a Villa Tapia, pero esa camioneta se la entregaron a la Policía Nacional y los motores también. Y no era dos camionetas por municipio y dos ambulancias por municipio. Eh, eh, bueno entonces, aquí tengo usted como un teniente de los bomberos ¿Cuántas ambulancias le entregan? Una sola En el cuartel de aquí Ten, Tienen una en la bomba de popio, En la Texaco Que es el tramo carretero Vía Tapia-Salcedo eh, Yo entendía Cuando vino hicieron el levantamiento Yo entendía que eran tres ambulancias O sea, contemplamos una en ese trayecto Una en el cuartel aquí de los bomberos Y una en el cruce de la Gina Donde el cruce de la Gina Creo porque no he pasado por esos lados eh, Tienen una motorizada solamente Y los equipos, los demás equipos de infraestructura, todos los equipos que, que, que conlleva el sistema 911. No, nosotros no nos han entregado equipos, solamente nos hicieron la entrega de dos flotas porque aún los radios de comunicaciones no lo han instalado o no han llegado. Es decir, que estamos usando dos flotas, una en la base de los bomberos y una en el camión bomba para cualquier comunicación en cuanto al 911. Radios no nos han instalado ni en las unidades ni en la base ni radios portátiles de esto que estos son personales del cuerpo de bomberos eso de aquí, eso de esos bien. son de nosotros gracias a Dios a Wilton Tavera que nos han donado la comunicación de nuestro cuerpo de bomberos ¿Dónde estará la matriz? ¿Dónde estará funcionando los vio más aquí, aquí en Villatapia? Este... Todavía no tienen un local fijo en Villatapia uh -huh. O sea, no tienen un... ¿Oficialmente funcional... dónde funcionan? No, no, en Salcedo donde inauguran ¿no? eh, en la provincia donde se inauguró que la alcaldesa Mecho Ortiz, creo que donó un salón comunal que hay por Clavijo, creo. Eh, ahí está la oficina central de ellos. O sea que aquí en Villatapia no tienen una oficina de decir, puedo ir a la oficina del de 911 en Villatapia. Solamente está la oficina que está en la provincia, que está en Salcedo. ¿Podría funcionar? ¿no? Sería un éxito el 911 con lo usted me dice, los equipos. Y, hábleme. Bueno, ¿qué siente usted? ¿Es una voy engañado o cómo? No me siento engañado. ...con que el 911 habría llegado a la provincia... ...porque es algo importante... ...pero sin aquí. Eh, pero se da el problema... ...que solamente... ...ellos tienen su vehículo bien preparado... ...a mi entender le falta personal... ...porque una unidad... ...con los equipos que tiene... ...no es para manejarla a una sola persona la parte de atrás... ...o sea... ...que cada unidad cuenta con un chofer... ...y una enfermera... ...no más... ...entonces el chofer tiene que desligarse del guía que no es lo correcto el chofer de montarse de la unidad debe permanecer a los conocimientos que tengo